San Francisco de Macorís para mí tiene un alto significado en yo haber ganado eh, las elecciones eh, que con mi equipo porque aquí siempre he tenido un respaldo muy grande, tengo grandes amigos y amigas y esta región para mí tiene un alto significado porque yo también soy cibaeña. Es un polideportivo de otras áreas. Eh, docentes de aulas, eh, con, um, ampliar algunas áreas de parqueo, o sea, hay muchas necesidades, pero como sabrás, nos, nosotros quisiéramos um, hacerlas, pero la universidad en estos momentos eh, tiene un déficit de más de 40 millones mensuales. Entonces nosotros apoyamos todas las iniciativas, lo que. Está obviamente a nuestro alcance, pero también la ciudad, esta ciudad universitaria produce recursos y es para ser invertidos en las áreas donde más beneficio le dé a los profesores y, y estudiantes de, de la universidad.